La evaluación psicopedagógica es un documento que fundamentalmente sirve para eh, determinar si un alumno tiene o no tiene necesidades educativas especiales y en el caso que tenga necesidades educativas especiales o, o necesidades específicas de atención educativa, eh, cuáles son y cuáles son los recursos y apoyos eh, educativos que necesita ese alumno o esa alumna dentro del colegio para poder eh, acceder al currículo en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros. Es cierto que hay una parte eh, final, en realidad, de la evaluación psicopedagógica en la que se establece o se hace una recomendación de modalidad educativa. Eh, bueno, no, yo no diría que esa es la parte más importante de la evaluación psicopedagógica ni realmente el objetivo de la evaluación psicopedagógica. Pero bueno, por no entrar en el detalle de exactamente esa parte, eh, nos debemos de quedar con que el documento este tiene el objetivo de identificar necesidades educativas y establecer ajustes razonables. Muy importante, ¿y que tenemos que saber sobre la evaluación psicopedagógica? Eh, como van a hacer una evaluación al menor, eh, se necesita... E informar a los padres de que se va a iniciar este procedimiento se les tiene lo ideal sería que se notificara por escrito explicándoles cuál es el objetivo de este informe o esta evaluación que se le va a hacer y muy importante cuáles son los usos él o los usos que se le va a dar a este documento vale la transparencia es súper importante y que las familias estén siempre informadas de que se va a iniciar o se va a hacer esta, esta evaluación y para qué se va a utilizar